Estoy perdido navegando en este mar de sufrimiento, ya he perdido la batalla, ya guardo mis sentimientos, todo es una farsa, y claro que yo no les miento cuando digo que quiero morir, y al menos irme para el infierno y ya. Ya he perdido mi calor y tengo frío. Ahora la vida ya ni le sonrío por tantas costas que he aguantado. Y he sufrido y ahora solo quiero grabarme dentro de un río. Bases de mentiras y engaños Y es que no saben que a mí siempre me han hecho mucho daño En este mundo yo aún no me amaño Ya ni puedo apoyar mis pies sobre los peldaños. Ya quiero dejar esta vida O por lo menos encontrar otra salida Para poder empezar otra partida Y elegir el camino que mi corazón decida